Ey, ey, pasquero marítimo. ¿Necesitas ayuda para saber cómo comprobar que alguien está atrapado en un espacio temporal que se colapsa y vuelve a realmarse en un punto inicial? Más fácilmente identificable como... Ayúdame. Estoy repitiendo el mismo disco una y otra vez. Necesito ayuda, por favor. Qué suerte, camarada. ¿Yo te puedo ayudar en eso? Más o menos. No, no es cierto. No te puedo ayudar en eso. No tengo control sobre el tiempo. Pero puedo ayudarte a que los demás te crean. O... Ayudar a alguien a creerse a sí mismo, o en algunos casos otros crean así da igual antes de nada debes hacer un número de contraseñas directamente proporcionales a un número de días siendo el mínimo 2. ¿qué quiero decir? dos contraseñas dos días tres contraseñas tres días cuatro contraseñas cuatro días etcétera etcétera etcétera mi recomendación son 5 ¿por qué cinco? primero porque es un número chévere ¿quién me va a decir que no? segundo porque es difícil de recordar cosas que pasaron hace más de 5 días. Por ejemplo, ¿qué almorzaste hace 6 días? ¿Qué desayunaste hace 6 días? ¿Qué color era tu ropa hace 5 días? Muy bien. Cinco contraseñas, 5 días con a, a la Z, 0 al 9 y un patrón, símbolo figura, etcétera. Ejemplo: A 1 círculo. B 2 Cuadrado, C, 3, triángulo, D, 4, tetraedro, E, 5, cubo. Ahora, ya tenemos nuestra contraseña, ya tenemos nuestros días. ¿Cómo usarlos? Bueno, es simple. Muy bien, el día 1, para la persona que esté repitiendo el día, no para ti. Vas a usar el código 1. ¿Qué pretendo decir para, con usar? Bueno... Tú se lo muestras, le dices, recuérdalo para tu mañana y eliminas el código 2, 3, 4 y 5 Muy bien, el día 2, para la persona que está repitiendo, para ti sigue siendo el día 1 Verificas que eh, la clave 1 sea correcta Después le das la clave 2 para que la recuerde y eliminas la 3, la 4 y la 5 y así hasta el día 5, donde verificas la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 Y le pides una prueba del futuro inmediato ajena a sus personas Ejemplo, noticias de último momento, videos nuevos, subidos en, en YouTube O predecir con exactitud palabras que serán dichas en vivo Como aquel personaje del anime raro Y decides ayudar o negar ayuda